Yo quiero desmentir una versión eh, que salió esta mañana en las policiales, donde dice que contra mí se hizo una, per una persecución, diciendo que me mandaron a detener y yo no quise detenerme, que yo disparé al aire también, siendo mentira, porque yo en la, la mía ni la mano le puse y que ellos se vieron obligados a pincharme un neumático. También dijo que es mentira porque el neumático me lo picharon, el carro estando parado. Eso pasó en la José Reyes con Juan Bautista Blanco el viernes a las 8 y algo de la noche. Y dicen que la policía que me ocuparon una pistola sin ningún tipo de documento, donde también es falsa. No me dejan sacar la cartera de carro donde tenía mi licencia, porque andaba. Yo siempre ando legal en la calle. Dicen que... Yo no quise detenerme, en ningún momento me hicieron parada, siempre vinieron detrás de mí tirando tiros, como era de noche, yo no sé si eran delincuentes o eran policías, claro que también eso es la misma cosa. Ahí, cuando me detuve, que me colocaron la goma, me esposaron, me llevaron al cuartel y eso fue la versión que ellos dieron, que me ocuparon una pistola sin ningún tipo de documento, porque no me dejaron sacar la cartera de carro. Eh, Cuando yo quiero desmentir eso? Porque todo el que me conoce a mí en San Francisco, Pimentel, Castillo, en todos lados, saben que nosotros somos una gente de trabajo y que nunca hemos tenido problemas con la policía. Sí. ¿Tu nombre? Nelson Osiris Fría.